Creo que le daba a él, o sea, hay fin ¿Qué pasó, Vinny? ¿Cómo estamos campeón? ¿Cómo va tu juevecito? Pues ya he empezado eh, tarde el directo Estaba esperando que se descargara este fucking juego La verdad, para poder jugarlo El fucking Cyberpunk Y la verdad es que pff, he estado todo el día esperando, tío Sí, rolación También de meterte mucho En el sentido de, no sé Del mundo Cyberpunk, que está bastante chulo Calm the hell down, both of you. Almost there. Sí, me quedaré un poco más tarde, claro. Es lo malo, que solo llevo 34 minutos y realmente me cago en la leche. Ha sido mi culpa, la verdad, o sea, mi, mi fucking culpa. No, me quedaría hasta la... Tendré que quedarme hasta las 11, básicamente. Como contrapartida, eh, y mañana ya eh, sí que empiezo el directo a la hora que es, obviamente. Es que. ¡Sus muera. Se me ha hecho bastante difícil empezar directo con el juego sin haberlo optimizado. O sea, lo que más quería yo pues, era jugarlo Ya, ya lo sé que son casi las 9, tío Qué remedio. Y, y me eché un par de partidas al Fortnite Para pa pa ver si podía jugar con... O sea, descargando al mismo tiempo y en la vida Pero en la vida Putadón enorme Estoy viendo cómo muere... Ah, como otra vez, qué cabrón, tío Este mensaje eh... Tastearé todo Ahora no se ve tan lagging, ¿no? O sea... Espero que no se vea tan lagging, tío Me cago en la puta O sea, ya que... Con el tilteíto de haber empezado ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso Va bien, menos mal Dígame que va nuevo personaje de... Hostia Del Super Smash bro, Qué guapo Va bien el directo menos mal a ellos Sabéis que esto es en gameplay No creo que lo pueda hacer al 100% Pero bueno <risa> Está bien entonces, mientras que se vea, me, me, me quedo safe. Carne fresca, esto no lo hizo ayer el puto Rubio Rubius, o sea, esto no lo puto hizo. Y yo, es que me, me, me, me lío aquí, en plan... What the fuck is going on? Ah, eso era un bugueo típico, es verdad. Hoy eh, lo vi en Vandal. O sea, lo vi en puto Vandal que había muchísimo bugueo. Se fluye sin la... Menos más ahí, Sé que ahora está al mínimo, pero... Yeah, es que... Es eso, puedo... A veces se, se debería... Es la cosa, Sago, que realmente yo lo puedo poner al máximo O sea, puedo ponerlo al máximo si me da la gana Pero claro, en stream es diferente es, es puto diferente, o sea... No tenía sé que había que darle, pero realmente le pego un tiro Yo lo puedo poner al máximo, como he dicho Y no me daría lak a mí, pero a la, a la hora de, de streamearlo, sí, ¿sabes? ¿Cómo pega, puñetazos? Ahí, papa Guapísimo No, pero a ver eh, Directamente Yo sí lo puedo Jugarlo así Pero streamearlo es la, la putada Que no sé por qué Habrá algún tipo de configuración O algo En concreto Para que no me dé tan O sea, para que no se vea tan lag Es la cosa Madre mía, o sea, la que vamos a salir aquí, bueno, ya lo hemos hecho. por oh, relación Dios, ¿qué? Eh, Dios, hijo esa granada. Dios, esa granada me ha dejado tocadísima. LOL. Súper tocado. Pero en verdad he esperado, porque no me puedo de aquí si a todo, oye. Sí, es mundo abierto. Eso es lo guapo, en verdad. Que podemos ir a hacer misiones especiales y a lo mejor desbloquear un coche en concreto, ¿sabes? Vale, bello. Otra vez me ha dejado tibio, ¿eh? Tío, mi compañero no ayuda, no apoya. De Mexican Runner. Madre mía, un momento, gente. Pues. madre mía, estos pendejos viejos me los están liando. La había pegado Hostia, ¿y eso, tío? Me he puesto la cámara. Perro. O sea, no me deja. Yuyu, ¿qué arma es esa, loco? ¿Qué puta arma es esa, lol? Buenas noches. Me he abierto. Brutal Es que aquí hay un nota, ¿no? Ahí va Muere, coño Muere, güey Dios Vale, nada Me ha pegado un zambombazo increíble ¿Modo foto activado? Sí, eh, me ha saltado el modo foto No tengo ni idea Puto jamoncín <risas> Madre mía Sus muelas ellos Sus muelas va, Vaya toñazo a ver, esta primera misión se hace en sigilo, yo no me lo estoy haciendo en sigilo ni puedo, Ya ¿sabes? Me quedo con Dios, ¿para qué te.? Sí, eh, ¿qué le voy a hacer? O sea, B, o sea. I don't know, o sea, la B, ¿para qué coño? No, no, es que no sé cómo hacerlo en sigilo, o sea, le di a la B y la B, claro, eh, supongo que es el círculo, yo, y me, me he quedado rayado. Lo okay, que quiero saber, cómo coño se cambia de puta arma. A ver, a ver, pues le puedo robar este puto arma, ¿no? Eh, a ver. ¿Puedo ponerme.? LOL. Va. Me voy a poner una escopeta. wow, wow, wow, wow, wow, wow. ¡Yo! Exagerado, hermano. ¡Ojo! Ojo, ojo, ojo la escopeta esta de, de Walker Tessa Ranger, loco. ¡Tiu! Exagerado. ¡Tiu! Lol, guapísimo. Buah, wow, yo vi robándole todas las armas a los hippies, en verdad. O sea, este Me perdonas, esa... Madre mía. A montirle le da Lord. Madre mía, me ha empezado a disparar por ahí el perro. ¿no? Ajá, ah, te va a cagar ahora. por tu paja la verdad. Madre mía, eh, vale, esa ametralladora no la voy a pillar, pero si sí voy a lutear esto y yo a todo. O sea, es que sé que puta. Sé que hay armas por aquí. Hay cosas, ellos, hey, hay muchísimas cosas. ¡Matar suyo! <risa> no, o sea... Eh, no, no, no, no ese. Parecía, en verdad. Iba mamadísimo. Era como un puto... No sé, muy mecha. En verdad, o sea, tenía una minigun. era calvo? Sí, soy calvo. Madre mía, pero voy a lutear esta peña, en verdad. Un segundo. Siento sea sin de rata, pero... Digo, es que... Mmm, juegos como el Fallout es imposible no estar dándole eh, todo el rato al puto cuadrado. Eh, luteando a la peña. Eh, supongo. Supongo. No, no sé, soy así Aproveche, Sago ¿Me recuerdan? Dios, con bot Ah, Jad Jad Fight Ya ves, qué guapo Jad Fight, sí Guapísimo Pero así que es el Sí, sí, sí No, no, no el... Ya que estaba desde el principio del Tekken, casi El puto doctor Boskonovic Fue el quien lo creó Igual Kalisa El personaje que tanto me gusta, por supuesto Me encanta ese personaje en el Tekken Ya lo sabéis y demás un momento, voy a ver... Ah, mapa no, ellos. Eh, inventario. Eh, a ver, de armas secundarias me pondré... Ah, solo me... Ah, vale, es lo que iba a decir, o sea, GG. Podré ponerme todas las armas que me salgan de, del bote ¿no? A ver cómo cambio las armas. Dios, ¿y esto? Jesus fucking Vamos, uno de puta, cállate, madre mía. <ríe> El Yoshimitsu, la polla. La Ese personaje que a Leo le 20. flipa, un amigo mío de, de toda la vida, Jack? que es guapísimo. Mira, Jack claro, Jack te hacía o sea, directamente el Arakiri y podía, ¿sabes? Quitarle casi toda la vida. ¿Qué tal, Juanemi? ¿Cómo estamos, campeón? Hola a todos, buenos días, buenos días, mi hermanote. El Jack, Jack Five. ¿Te estás baneado, no? ¿Qué va, hombre? Si antes hemos visto una tula en directo. Easy. ¿Cómo estamos, mi manito Juan Emi? <risa> ha empezado muy, muy tarde el directo hoy, la verdad Pero me quedaré un poco más, sinceramente, haciendo el directo Más que obvio Estamos hackeando directamente el cerebro Bueno, de forma cibernética Ahora tenemos que quitar un pinchito que tiene ahí que Lo están hackeando ¡Hackeando! Mío, voy a Hola Es el quinto elemento Esta es la parte en la cual hace el anuncio al quinto elemento Check the es que esto lo habéis visto ya, en verdad, en el principio del juego. Aprovecha ah, para. Madre mía. Cabrones. Está crítico. Dios mío. Dios mío. Qué os eh. Mira, mira, mira. Soli y Snake. Madre mía. Lo paranoia es esto, yo, El increíble. Tócaselas. Esto es Pulfition también, eh. Cuidado. Madre mía. ¿Cómo tiene.? Madre mía, lo que decís, tío. Qué guarretes. Sí, es como una tía cibernética, ellos. O sea, guau yo, El papá, que poco delicado. Y yo, a, a Toa, o sea, a Fishing, Os lo he bueno, dicho. ¿Corrida cubana? ¿Qué? Ahora viene la ambulance. Ah, es verdad, ahora para allá. Y yo, y yo, y yo. En la puerta me tengo que quedar. ¡Tirala para abajo! Falsa la Me ha a re regresar al trabajo. Oh, más tarde, no pasa nada, campeón. ¿Te imaginas? No puedo, no puedo tirarla. No puedo, no, no puedo. No puedo. Para vosotros. ¡Para vosotros, jugadores! ¡Chupadla! Vale, bro, vale, bro, vale, bro ¡Ah, tirarla, va, va, va, va! ¡Eh, eh! ¡Mire, mire, mire! Y si no te la quiero dar, me la llevo ¡Me voy! ¡Quita! ¡Quita! Pushing in Una prueba de verdad, Madre mía, ¿cómo se mueve la teta? ¡Uf! 9 no de VC se mueve bien, madre mía. Zapata ha cuando la ha dejado ¿Normal? Estaba ahí super dones supongo que para ¿Wow? Trasplantes de, de... Madre mía. Madre mía. Que la liamos. <risas> Me cago en la puta ¿Cómo se cambiará de arma, tío? O sea, oh no, me he puesto eso Mierda ¿Cómo se cambia de arma? O sea, hola Que Nicole se pone nerviosa, dice Qué gacho Bueno, en verdad, yo qué sé. Hemos robado todo lo que hemos podido aquí, sinceramente Hemos pillado esta armacheta Corre ya aquí Yo no digo nada Madre mía pero lo veo todo madre mía no ni yo yo mejor que ayude tu madre vale no me gusta tanto guacoca o cada madre mía madre mía Alive and well. That's what we agreed, isn't it? Lo que me flipa es cómo hablan también, o sea, por, por euroteléfonos, tío, eso mola muchísimo. Vale. The to Come on, dude. Dime, Jamon en fin? Sayoku, me dice, cabrón la vida, Sayoku Ah, el triángulo Vamos a hacer juego original, cabrón Ni que yo fuese aquí rubio ni nada, a ver Que tiene aquí di Dineros infinitos <ríe> Que saco Hombre ¿Eh? ¿Sois más? Ey ey, voy a robar esto. <risa> Mucho falta que lo hagan y yo. Madre mía. Vaya careto, <risa> prima. ¿Y Tú tienes de tormenta la de X-Men. Está todo ciega, eh. Papá uno, Valoran. ¿Ahora entonces o qué? Si no lo tengo ni actualizado, el Valoran ni. No, o sea, hace años que no lo puto actualizo. Os lo prometo. De Fortnite, ¿quién se ha creado otra cuenta de Fortnite? No sé, para gusto es eso. Son gustos whisky, loco. O sea, vale, me voy a pillar esto. A ver, eh. nuevo pincho eh. Neurodanzas. What? De puli, loco. Vale, eh, publicidad de neurodanzas, ¿sabes? ¿Sabes? A ver, ¿cómo? espera un momento, porque No sé cómo coño hacía esto, a ver Era, era, era personaje Vamos a poner los facheritos, ah no, aquí no era What? Creación, no, tampoco What? Inventario, aquí, aquí, aquí Bien fachero, bien facherito Madre mía Me gusta la diarrea, ¿qué? ¿Pero qué? pero qué No, nah, no no me voy a poner una gorra Pero sí que me voy a poner esto Ah, solo tengo esta chaqueta De loco Dios, esta es muy cani, eh Súper, súper cani verás bueno, esto es la polla, ellos ¿eh? Papísimo Esperad un momento, ¿eh? yo creo que aquí me puedo pillar Esa cazadora, ¿no? No Quiero esa cazadora de pinchos, tío O sea... Quiero esa puta cazadora de pinchos, loco O sea, what? Feel Batman, madre mía Quiero esa puta cazadora de, de, de, de... Dios, está guapísima O sea, hola Quiero eso Créditos, créditos! Lol, ¿se puede sentar el personaje y todo aquí en plan de chill? Hostia, ¿tú? ¿Y qué pasará con mí? <risa> Amor novia ¿Ves la tele? De loco ¿El show de Truman? Guapísimo eso, eh ¡Ey, ey, ey! No, me he equivocado, loco. Era la segunda. ¡Ey! Pues vamos a ver cómo nuestro, nuestro personaje, el Kani, eh, hace las misiones en Cyberpunk, tío. A ver... ¿Esto para qué coño será? Señoras y señores... Oh, voy a conocer a mi novia de mundo... ¡Gaturro! ¿Qué? ¿Eso es, mujeres, hombres y... Papas, vergas Escúchame, a mí el juego ni me va ni me viene. No me gusta esa temática futurista, pero está en verdad... ¿Eh? ¿Verdad? Ojito, está guay, o sea, me mola Mira esto, yo qué sé En plan... Bueno, ahí se ha quedado bugueado Sinceramente, o oh, el espejo está totalmente Trached, una de dos O sea, creo que está trached eh, O sea, está trached De reflejo aro, está súper trached Ah, en realidad virtual No vea, o sea... ¿La liamos ya? Cinco años después Sale... Ya ves, menos mal. ¿La liamos ya o no? Ustedes decidí, gente ¿Ustedes decidí, ¿La liamos o no la liamos? ¿La liamos o no la liamos? ¿La liamos? ¿La liamos con la escopeta de... ...Walker Tessar Ranger? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Todos queréis que matemos a este cop? ¿Eh? ¿Todos son bastards? ¿Le damos? ¿Le damos? Vale, eh... Es que antes no me dejaba bajar el nivel de, de, de recompensa Pero vamos, ahora sí Y yo me lo voy a cargar, espérate O sea Róbale, róbale, róbale, bro. Ah, no me da nada No me da nada ¿Y mi coche? ¿Y mi coche? Ah. Vale Vale, ya, ya la hemos liado Ya no hay vuelta atrás O sea, ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás, gente Nos vamos a tener que cargar a todos los policías aquí o oh, no sé Sí. <risa> ya ni he vuelto atrás, ya delito <risa> Lo siento Tenía, tenía que, que hacerlo O sea, tenía que intentar matar a ese cop. <risa> es que no está el coche, tío No estaba el puto coche ahí Si hubiese estado el coche me hubiese pirado ya directamente Me cago en la puta, tío Kiki, kiki, coño Nah, pero está guapo En verdad el juego me, me hace bastante puta ilusión A ver si... Que creo que tiene 25 horas, gente No tiene mucho más, o sea Fila Batman completamente tiene 25 horas el juego, tampoco. Pero lo que pasa es que lo interesante, creo yo, que viene en. en las misiones secundarias, ¿no? Son los guapos, realmente. Que también podéis. O sea, podemos desbloquear coches super. fantásticos, holográficos incluso, que lo, lo estuve viendo, ¿sabes? Eso está bastante chulo, realmente. O sea, me parece polluísimo. Está muy, muy chulo. Asesinos matan y huyen de la escena del crimen. Árbaro mata y se queda buscando un coche. Es que quería irme. la secundaria hay un montón de cosas chetas así. Eh, y un montón de ubicaciones súper extrañas. Que te dicen como Ney, no, no vengas para acá. ¿sabes? Es un sitio malo. Pero está guapo. No sé, supongo que lo vamos a explorar de forma bastante increíble. Sinceramente. Yo ya cené. Fene... Lo hubiese dicho, hombre. Y, y ¿tú ¿tú te hubiese dicho que aproveche, ¿no? A tiempo Pero nice <risa> Qué chica eh, Sí, el mapa, bueno, se supone que mm, Habían dicho, ¿no? En, en la decha de los 10, coño En el guías, eh, los vídeos que era Mucho más grande que el mapa de, de GTA 5. La verdad es que no tengo ni idea Cómo era de grande en el GTA, de ma del mapa de GTA 5. Realmente sé que era grande Porque cuando juego en Morbid era grande Pero a lo mejor este es más grande, no lo sé ¿Ser uno que deja todo de plataforma? Vaya en directa, bullita... Madre mía. La mamá me ha traído la cena. <risa> Después de excursión. Madre mía, no, ¿eh? ¿Conocer? Bueno, conozco bien a los fitsers, que son los que nos dan las informaciones. Está guapo eso. Que no lo sabía, coño. Por lo menos para decirlo, ¿no? Siempre que vaya a cenar eso, que aproveche, coño, a todas. Vamos a ver el contratillo este, cómo sale, y Realmente. Ay cabrón, voy a reventar, güey. Te traje. Uf. Nice. Te traje el carro, o sea ya tenemos coche. Uh -huh, uh -huh. Nice. <risas> Discutimos por chorrada, pero no por eso. Madre mía. Qué chica, qué chica. Llamamos al coche, ellos. Ese Miguel, el Mateo, hizo un trabajo bien chingón. Se siente como si fuese, si fuera nuevo. El puto Star Wars, eh La verdad es que flipa Me flipa muchísimo Está guapo en verdad el juego Sé que a lo mejor no es Fortnite Pero bueno, también jugaré a Fortnite de, Por supuesto en directo, es obvio Hoy he bosteado poco Casi casi estoy a punto de coger los 5K Realmente En nada, tengo los 5K, vamos Quiero conducir yo, ¿vale? A mí me encanta este mote, Es la caña, el cebo Es súper monoso ¿Cómo se cambiará la cámara? Esta cámara como que no O sea ¿Triángulo? Bueno, no sé Voy a intentarlo así Conducir así Dios Que pateo, ¿no? Por ahí, por la ¿no? escena Ah, claro Esa es la escena del crimen de antes eh, Tengo que buscar un crack o algo serial Para ponerlo Lo que estuve diciendo antes Molbit. Pues sí, si, no, estamos jodidos Yo ahí se ha bugueado el, el, el coche que flipa Mierda Mierda, mierda. Con mi cuenta de Fortnite me dice, ¿no? ¿Te imaginas? Vale. Mientras explora Nine City y sus alrededores puedes encontrar varios contenedores de botín. Puede ser difícil de encontrar ya que no aparecen marcados en el minimapa. Vale. LOL. Espérate, me voy a poner los puños, en verdad, o sea. Me voy a poner los puntos. ¡Pum! Dos mil puntos menos, ¿te imaginas? Estaría muertísimo ¿Qué es esto? ¿Preservativos? Bueno, burrito. Y yo, vamos a comer un burrito ya, vamos Dame el burrito <risa> ¿Me tengo que ir? Qué grande, nerf, pues no pasa nada, mi hermano Muchísimas gracias por todo ese apoyito Siento hoy haber empezado tan tarde Realmente mañana eh, lo voy a recompensar en ese aspecto Empezaré incluso, creo que antes Espero que te vaya bonito Mi hermanote el Y mañana espero verte también Que mañana empezará a las 4 No hay problema Y también le daremos más tiempo Al Cyberpunk Sinceramente no lo haremos en directo ah, Esa es la cuestión que, que, que me flipa este juego Está guapo Supongo que se. sí si de Mientras vuelve A sus puntos No, en verdad a ver, No me voy a cabrear ni nada Obviamente Pero coño me Mateo los otros días Lo primero que hizo el cabrón Cuando estaba Me fui a nah, Buscó un par de zumos Para el ir para mí Y ya estaba cayendo en el coliseo A ver, apaga Terror y diversión. Estaba ya en el coliseo, ¿sabes? Me dice, yo, tengo este es un buen sitio para caer. Y digo, ellos, es que te van a matar, hermano. Es que te van a matar. Es que aquí cae y muere. Y dice, ve ver, Mateo, aquí a eh, Lo veo en la grabación. Bueno, chavales, o sea, vamos a ver cómo le pierdo los puntillos a, al cabrón del papajío. Y se empieza a reír cuando vengo. Y yo, pero ¿qué hace aquí? Y yo, y yo, y ¿Pero qué estás aquí? Me dice, ¿eh? ¿Te quieres sentar, no? ¿Te quieres sentar? ¿no? Te quiere sentar. Y yo, y yo, hermano, ¿pero qué hace cayendo aquí? Do I owe the pleasure today? Madre mía. Este es el doctor, el que nos va a poner un implante guapo, sinceramente. En el ojo. Y bueno, por conectarnos con las chicas, hemos pillado eh, virus, un virus guapísimo, eso también. Así que él nos va a reparar directamente o mm, desinfectar el, el, el cerebro. Necesito un nuevo kit, Vic. Z la voz del Town. ¿Qué ha hecho? ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, yo, Yo yo, uy, yo, uy, yo, uy, yo, uy, uy, yo, I'll bring you the eddies later, no tengo dinero para pagarle, ¿sabes? Ya, eh, o sea, cuando hagamos un mm. trabajillo directamente le pagaremos 21.000 pavos yeah. Bueno, 21.000 dólares del Cyberpunk 2077 A este doctor que no... Y Titi, ¿cómo se ha...? Él se ha inyectado algo, ¿sabes? En plan... So madre mía relax. Se ha dopeado, ¿sabes? Para operarme se va a dopear Esto es un poco gringue, la verdad En el sentido de que... Eh, esto es lo Cyberpunk, ¿me entendéis? La mezcla de humanos con las putas tecnologías Óptica, óptica, ¿sabes? Right El puto ojo, loco. Se inyectó los esteroides. Los esteroides no, pero ahora no. Vamos a ver okay, eh, okay. cómo nos conecta ese puto ojo. O sea, brutal. Qué guapo, Gandalf ese. Qué guapo, qué guapo, jamontín En la polla. Ese puto. Eh, yo que ese meme que hicieron de, de Gandalf, guapísimo. Objetos disponibles en la mano. Eh, vale. Bueno, en la mano, eso es en el ojo Ok, nos ponemos el ojo Y en la mano también tenemos una mejora Con balístico, ¿sabes? Guapísimo Pues esto es lo que nos vamos a comprar de mientras Está guay cómo sale el de esto, tío eh, Las la constancias vitales del personaje, eso mola Ojo loco, el de Harry Potter, que te gustó Madre mía, cómo se ríe de que ese personaje muera Y realmente a mí me guste, ¿sabes? Me represente en la saga de Harry Potter Madre mía Siento mm. fuera... Ta no, fuera. No ¿Te piratean los juegos? <ríe> te... Madre mía. ¿Has visto? Eso es un gran temazo, de Ibai, eh. Es amoncin, te lo Voy prometo. Harry <ríe> <ríe> Potter. Bastante cheto. O sea, muy, muy cheto. Me pare... A ver, lo tiene... <ríe> lo tiene todo el mérito Enrique, ¿no? En el que hizo el vídeo. Normal. Voy a colocar brazo aquí, es normal que los ocho minutos antes de que muera es increíblemente sin duda alguna, Anestesia, ¿sabes? Siete y medio ¿Qué pasó, Carmelito? ¿Cómo va tu jueves? Como el de ¿sabes? Me encanta Así que no inventen, en plan, este personaje me queda bien ocho minutos después muere Y Nicole no me lo dijo, ¿sabes? ¿Qué pasó, Gilechi, mi hermanote? Aquí estamos, que hoy empezó empezado súper tarde el directo, chavales, y tipteao, en verdad Mañana las notas, ahí sí que apruebas todas, ya verás, confía, Carmelito. Wey, ¿por qué hacen eso? Ah, ahora van a ponernos el ojo cibernético. ¿Cómo estás? Muy bien, aunque un tilteo enorme me, me, me recorrió el cuerpo entero y leche porque se veía un poco eh, fucking bugueado el directo con el, el Cyberpunk 2077. Pero está bastante chulo, lo he bajado un poco y lo he ajustado, eh, aunque me petó el directo incluso porque le intenté cambiar el puto Binraid. ¿Y tú cómo estás, mi hermanote?